¿Qué es esto? ¿Se sí, parecen raros? Ah, oficial. ¿La túnel fue a Rayados? Sí. ¿Quién más? Él fue un, un extraño. Oh, ya entiendo, oficial. Oficial. Tú me sí. dijiste. Se inicia el cierre de puertas. Ya, ya, ya, me voy. Hay oficial, gratis. te tenga Que buen viaje. Queda lo mejor de ¿eh, vos.